Este trabajo de, de demolición, porque fue lo que a mí me tocó demoler el piso, fue una invitación que me hizo un compañero y por la necesidad que teníamos de trabajar, pues acudimos a ese lugar para poder sustentar nuestro día, nuestro alimento, este, donde se nos prometió eh, el lonche para ese día, pero no hubo lonche ni pago. En Cornelius hay un, este, uh, un sitio de trabajo para jornaleros y uh, esta persona uh, llegó a ese lugar y uh, uh, algunos compañeros que estaban ahí en ese día uh, no quisieron irse con él porque ya sabían que no pagaba pero yo tenía días sin, sin trabajar y me quise arriesgar. Él simplemente nada más se presentó como, como, el, como el dueño del de lugar. Uh, él nunca dijo, yo trabajo para tal persona o yo simplemente soy el mediador entre el dueño y ustedes. Él simplemente dijo que necesitaba que le hicieran el trabajo, el granito, y cuánto iba a pagar. Y eso fue lo, en, en lo que se llegó un acuerdo y empezamos a trabajar. El primer día me pagó, el segundo día me pagó, pero ya después de ahí ya este ya no quiso pagarme. Y le terminaba los trabajos y él no me quería pegar, no me quería pagar. Lo que él decía era que el trabajo estaba sin terminar o que le hiciera otra otra otra cosita más, algo algo extra para poderme pagar. Pero este yo le trabajé nada más uno o dos días más al ver que no recibía este el, el dinero que, que me debía, ya no quise hacerle nada de trabajo. La primera excusa fue que, que al dueño no le había gustado cómo se miraba el material en el lugar. Pero esa es una excusa muy absurda, podría decir yo, porque el material lo compró él. Si él ya tenía el material, nosotros nada más trabajamos, hicimos que quedara en el lugar lo que él necesitaba. La verdad sí es muy común, hay mucha gente que he escuchado que no les pagan y ellos por miedo a, a veces miedo hasta la policía, abogados o simplemente no, no hace nada y prefieren no, no cobrar el dinero y darse la vuelta. Eh, creo que la gente cree, piensa que muchos de los que estamos aquí somos ignorantes y por eso estamos aquí. No, al contrario, gente que sabe, gente inteligente, gente que trabaja, gente creativa, gente productiva y que como tal estamos queriendo hacer algo por esa persona, pero se equivocó. Se equivocó al, al querer quedarse con nuestro sueldo. Como no nos quiso pagar, queríamos ver cómo podíamos ah, hacerle para poder recuperar nuestro dinero o de perdiz hacer un poco de justicia que, que no él hiciera lo que él quisiera y alguien de los que uh, había trabajado para, para él que le había hecho lo mismo no le, había, no le había querido pagar nos dijo que iban a meter una demanda y que, que si nos queríamos unir con ellos para hacer la demanda un poco más grande y fuera más seria para, para, para llegar a un acuerdo con él. De hecho fue un poco tedioso porque muchas de las veces tuvimos que este, faltar al trabajo para poder asistir a, a juntas. Eh, tuvimos que tal vez salir temprano de trabajar o, o perder el día completo. Pero a, a, a la vez este, fue, fue por porque este, no sabíamos cómo iba a terminar eso. Ah, fue, fue muy tardado y ah, la verdad al principio pensábamos que estas personas se, se iban a salir con, con la suya, pero pues, nosotros estábamos firmes en, en querer este, pelear por lo, por lo que se nos debía y seguimos luchando hasta, hasta el fin. A los, este, a los que establecen las leyes, eh, por favor, eh, puedan crear leyes que puedan servir en protección al trabajador, que sean más cortos los procesos. A veces los procesos son muy largos y muchas veces las personas estamos dependiendo de ese sueldo que queremos recuperar, pero es muy largo, se hace un poquito desesperante